¿Qué ocurre con las integrales de tipo racional donde en el denominador no tenemos raíces reales? O me aparecen factores de tipo x cuadrado más bx más c que no tienen raíces reales. ¿vale? Vamos a empezar por los casos sencillos, en este vídeo veremos hasta las integrales de tipo neperiano más arco tangente y en un segundo vídeo veremos cómo se tratan estos factores cuando aparecen. Vamos allá entonces. El primer caso y más sencillo, que ya lo hicimos en el primer vídeo, como una integral inmediata, y es que así lo es, es cuando tenemos algo como esto. Bueno, si miramos aquí, esto es claramente un arco tangente, lo que pasa es que pues, tenemos aquí algo más algo al cuadrado, pero no está todo al cuadrado, ya aprendimos a arreglar esto. En principio, los factores tipo como el 7 nos los quitamos de en medio inmediatamente para a, a trabajar de manera más adecuada. Aquí tenemos esto y aquí tenemos la diferencia de x. Bueno, vamos a sacar factor común este 9, que lo vamos a poner aquí, más 2x cuadrado que quedaría dividido entre 9. ¿De acuerdo? Y aquí arriba de momento ponemos 1. Bien. De esta forma ya vamos teniendo algo parecido a lo que vamos buscando, es la que integral ¿eh? de este tipo que es el arco tangente de f de x. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, este 9 ya multiplica todo y podrá salir aquí fuera. Eh, esto de aquí tiene que ser todo una función de x al cuadrado y todavía no la tengo. ¿vale? Lo que tengo que hacer es acabar de arreglar eso. Entonces ponemos aquí el 7, ponemos aquí el 9, dejamos un huequecito aquí porque tendrá que salir a otro factor, hacemos nuestro denominador y tenemos aquí 1 más. ¿Cómo conseguimos que todo esto esté al cuadrado? Pues está claro, raíz de 2 por x partido raíz de 9 en este caso es 3, es exacta, y todo esto quedaría elevado al cuadrado. Bien, aquí arriba tenemos que tener la derivada de lo que hay aquí dentro, y no la tenemos. Vamos a ponerla, raíz de 2 partido raíz de 3, porque esto es una constante, perdón, partido de 3, porque esto es una constante por una función que es x, pues, la constante, raíz de 2 partido de 3, por la derivada de la función, que es x, que es su derivada es 1. Ahora, si pongo esto aquí, por arte de bloque, que lo estoy poniendo, tengo que poner lo mismo aquí. Tendría que ponerlo aquí dividiendo. Que es lo mismo que dar la vuelta y ponerlo multiplicando arriba. ¿Vale? Es decir, que esto quedaría con 3 partido raíz de 2. ¿Está claro el asunto? Bueno. Seguimos aquí abajo. Una vez que tengo esto, pues ya está. Aquí puedo reducir. Esto me queda 7 raíz de 2. Y este 3 con este 9, que me queda un solo 3 aquí abajo. Y aquí ya tengo el que Tengo esto. Y aquí tengo justamente el integral de un cuadrado. Arco tangente de quién? De raíz de 2 partido por 3 y por x. Más la constante K, que depende de por donde pase la integral. ¿Está claro? Bueno, se podría hablar un poquito más. Si metéis esto en la calculadora, lo vamos a finalizar. Pero esto sería 7 por raíz de 2, subido aquí arriba, la raíz de 2 por raíz de 2 aquí abajo convierte en un 2, 3 por 2, que son 6 por el arco tangente de raíz de 2, Partido por 3 y por x más K Simplemente hemos racionalizado multiplicando tanto arriba como abajo por raíz de 2. ¿Vale? De acuerdo, aquí que me queda un 3 y un 2 que multiplican sale un 6 y arriba queda 7 por raíz 2. Bueno, sencillito. Cuando tengo un número arriba, cuando lo que tengo no es un número arriba, sino que tengo un factor x arriba, ¿qué ocurre? Ya no tengo una integral. De tipo porque es que aquí ya tengo algo bastante parecido a lo que será la derivada de lo de aquí abajo porque la derivada de lo de aquí abajo es 4x de acuerdo si yo derivo esto lo que tenemos aquí es 4x ¿sí? y no tengo 4x tengo 5x pero esto es muy fácil de solucionar el 5 lo sacamos aquí dejo un huequecito ponemos la x y tenemos aquí 2X al cuadrado más 9. ¿Qué ocurre? Aquí arriba tendría que tener 4X y no lo tengo. Pero como lo que me falta es un factor, un número, lo puedo poner. X no me puedo inventar, pero números sí. Porque los números puedo sacarlos aquí fuera para compensar. Aquí pongo un 4 y como aquí he puesto un 4 que no estaba, que me lo he inventado, para que esto siga igual, aquí tengo que dividir entre ese 4. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces esto sería... 5 cuartos por quién Esto que tengo aquí resulta que es el meteriano de 2x al cuadrado más 9 porque es un, su derivada sería 1 partido de por la derivada de la función que son 4, más nuestra constante de integración K. Vamos ahora al caso en el que, que es el más mmm, complejo que podemos encontrar de este tipo arriba tenga un polinomio de grado 1 y abajo un polinomio de grado 2 que no tiene soluciones reales. ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, pues este sería el caso de que tengo que separar estas dos integrales. Es tan simple como que como la integral se comporta de manera lineal, esta fracción la puedo separar en suma de dos fracciones. ¿Qué dos fracciones? Son esas. Bueno, si me olvido de vez en cuando esto es del diferencial de x, lo tenéis en cuenta para corregirlo vosotros. Y aquí tenemos, por otro lado, que 7 partido de 2x cuadrado más 9. Estos son dos integrales que ya hemos resuelto aquí arriba y no tendríamos nada más que sumar. Saldría aquí pues, un proyecto bastante largo, pero todo esto sería la suma de los dos que tenemos aquí. Los partidos de 3x más que 5 cuartos de 2x al cuadrado más 9 más una constante. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sencillo. Todo esto son casos que aparecen cuando tengo un polinomio de segundo grado abajo que no tiene raíces reales. Ahora veremos por qué. Y que no está completo. Si yo... ¿Eh? No lo hemos dicho desde el principio, pero es evidente. Si yo quiero solucionar esta ecuación para ver las raíces que tiene este polinomio, nos encontramos con que 2x al cuadrado igual a menos 9, x al cuadrado igual a menos 9 medios, y aquí para despejar tengo que hacer la raíz de un número negativo. Y esto no tiene solución real. ¿Eh? En el campo de los números reales no existe solución si existe solución compleja, pero no vamos a entrar en eso porque nosotros no damos números complejos. ¿De acuerdo? Bueno, estos son los tres casos sencillos que pueden aparecer. Vamos ahora a realizar un poco el rizo y ver el caso general que nos puede aparecer, cómo lo podemos traer a casos de este tipo mediante la técnica del cambio de variable que también debéis conocer. Bien, nosotros hemos visto en la introducción que cuando al descomponer el polinomio del denominador que es algo que iremos luego, me aparece algún factor de este tipo, ¿eh? que no tiene raíces donde hago la ecuación y no tiene solución ¿eh? vamos a tener en la suma, un sumando del tipo este, un número por x más otro número, que aprenderemos después a calcularlo, dividido entre ese mismo polinomio que no tiene soluciones. bueno pues Vamos a aprender poco a poco a cuando esto está completo, no como en los ejemplos anteriores, que faltaba el término de la X, ¿qué ocurre? Pero veremos que nos van a conducir a, a aquellos supuestos. ¿vale? Bueno, pues para eso vamos a ver estos ejemplos. Lo primero que hay que saber, eh, lo hacemos aquí aparte, es que esta eh, eh, ecuación de x cuadrado más 2x más 5. Si yo ah, intento sacar sus raíces y ponemos aquí la ecuación de segundo grado, tenemos menos b, que es menos 2, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 4, menos 4 por a y por c, que es 5. Aquí, aquí sería un 2, pero lo importante es lo que pasa aquí dentro, en el discriminante, que se nos va a llamar, ¿vale? 4 menos 20, aquí me sale la raíz de menos 16. Y esta raíz no tiene... ¿Eh? soluciones reales sí que existe en el campo de los números complejos pero eh, esta raíz no tiene solución real y por lo tanto lo que ocurre es que esta ecuación no tiene raíces ¿de acuerdo? para nosotros este polinomio es un factor irreducible que no podemos evaluar en el campo de los números reales bueno <tose> Una vez visto esto, estamos en este caso. ¿eh? Entonces, lo primero es analizar aquí. Si no tengo soluciones en algún factor como este, estoy en un caso. de estos. La siguiente cuestión es que estos casos van a ser del tipo arco tangente, que recuerdo aquí. ¿eh? que recuerdo aquí. Y para eso, en el denominador, tendremos que llegar a poner algo parecido a esto. Cuando no tengo solución, siempre voy a mmm, llegar a poder poner aquí un número más algo al cuadrado. ¿vale? Esto se hace mediante la técnica de completar cuadrados. ¿eh? Bien, para eso, para, para llegar a esto hay formas muy enrevesadas la forma más sencilla es la siguiente nos quedamos con los números o con los términos que llevan aquí ¿qué falta aquí para que esto sea un cuadrado? tengamos en cuenta la forma a más b al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado vamos a ponerlo mejor así más 2ab más b al cuadrado ¿Vale? aquí tenemos esto va a ser un binomio del tipo x más algo, que todavía no sé, al cuadrado. Tengo el cuadrado del primero y aquí tengo el doble del primero por el segundo. Es decir, 2 por x por el segundo. ¿Quién tiene que haber aquí? Aquí está claro que tiene que haber un 1. ¿Vale? Sí o no. ¿Y aquí quién tendría que haber? Para que esto fuera este cuadrado perfecto, tendría que haber ese 1 al cuadrado. ¿Vale? En definitiva, tengo que coger este numerillo de aquí, dividirlo entre dos, y ese es el número que va aquí, y luego ponerlo aquí. Quiero decir que para que a estos dos términos completarles un cuadrado perfecto, tendríamos que sumarles uno. Bien, si en mi ecuación, o en mi polinomio original, yo sumo un 1, para que así esto sume un cuadrado perfecto, tendríamos que restarle un uno también. acuerdo? ¿Eh? si en vez de ponerlo así lo ponemos así y aquí le resto ¿qué ocurre? que esto es x más 1 al cuadrado ¿y esto cuánto es? 4 y de esta forma ya he convertido esto que tenía aquí dentro en una forma de este tipo ¿vale? lo vemos, un número más algo al cuadrado esto se llama completar cuadrados en definitiva nos quedamos con los términos que solo llevan x digo, divido este número entre 2 ese es el número que va a ir aquí. Y su cuadrado es el que va aquí para completar el cuadrado. ¿Vale? Después, lo mismo que sumé aquí, lo tengo que restar para compensar. Y después hago las operaciones. ¿De acuerdo? Bien. En tal caso, una vez que tenemos esto, tenemos la integral de 1 partido 4 más x más 1 al cuadrado. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos aquí. Bueno, voy a borrar un poquito todo esto, para que tengamos sitio para seguir trabajando. Bien, ¿qué ocurre aquí? Aquí ocurre eh, que ya tenemos esto muy parecido a un tipo arcotangente, pero todavía no, lo, no es exactamente un tipo arcotangente. Tendríamos que sacar factor común y demás. Bueno, se puede hacer sin el cambio variable, pero la forma más sencilla de hacer esto, la que menos líos lleva, la que en todos los casos funciona y nos va más directos haciendo el cambio. Y entonces lo que vamos a hacer a nosotros es que lo que hay dentro del cuadrado le llamamos u. Nos interesa también de aquí despejar porque va a haber x, por pues si en algún caso tendríamos que, que, que sacarlo. Y luego derivamos esto, la derivada de u sería que lo mismo que, que, que, que la derivada de esto que es 1 por diferencial de x. ¿vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo utilizo este cambio de variable aquí, es una técnica que ya debéis conocer también, aunque aquí estamos recordando. donde hay una diferencial de x tengo que poner una diferencial de u y donde hay un x más 1 tengo que poner Después, al final, esto nos lleva a una integral más fácil y después, al final, tenemos que deshacer también. Entonces, aquí el 1 queda como está. Diferencial de x, diferencial de u. Aquí un 4 y aquí tengo x más 1, ¿eh? que está al cuadrado, pues u al cuadrado. Esta la sabemos resolver, la acabamos de hacer antes, o muy parecida, ¿vale? Simplemente tenemos que sacar este 4, aquí abajo me queda 1 más u partido de 2 al cuadrado porque al sacar factor común ese cuadro aquí dentro dividiendo se convierte en un 2 y aquí arriba, que no tengo nada tengo que poner un medio ¿de acuerdo? ese un medio también tendría que estar aquí dividiendo y por lo tanto se convierte en un 2 que se queda arriba esto ya lo hemos hecho varias veces y por eso lo hago ya un poquito más rápido ¿vale? este es mi cambio de variable. Bueno, seguimos aquí para terminar, este integral. esto queda reducido a un medio, y aquí ¿quién tengo? El arco tangente de ¿quién? De U partido por 2. Simplemente lo que tengo que hacer ahora es deshacer, deshacer el cambio, no podemos olvidar. Esto sería un medio ¿por quién? Por el arco tangente de ¿quién es U? u es x más 1, nosotros tenemos que dejar esto en función de x no en función de u, más una constante ¿de acuerdo? bien, este es el mejor camino, el más fácil el que tiene menos lío después aunque aparentemente parezca un poquito más difícil. esto se puede hacer sin cambiar la variable, siguiendo casi la misma técnica ¿eh? de una manera más directa, pero para nosotros creo que el camino más conveniente es este bien, vamos a hacer ahora una del tipo como esta de aquí, pero donde arriba también tenemos algún factor con X. Bueno, Vamos a, a, a partir, voy a borrar un poquito esta que tengo aquí arriba, porque no hace falta que haga un más. Vamos a partir del siguiente asunto. Lo primero que hacemos es estudiar eh, qué ocurre con esto, ¿vale? Qué ocurre con X cuadrado más 4X más 7. De sus raíces. Si hacemos esto, el discriminante, lo ¿eh? que sea aquí, va a ser B al cuadrado, que es 16 menos 4, por A, que es 1, y por C, que es 7. ¿vale? 16 menos 28 es negativo, y aquí no existe solución en los números reales. ¿vale? La solución, ¿eh? Las raíces de esta ecuación son complejas, ¿eh? y no tienen soluciones en los números reales. Bueno. Por lo tanto, lo voy a poder poner mmm, mmm, como de la forma algo más un cuadrado, completando cuadrados. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, lo hemos dicho antes. Separamos los términos que llevan X. X cuadrado más 4X. Y eso quiero completarlo con un cuadrado, de forma que sea X más algo al cuadrado. ¿Qué número tiene que haber aquí? Aquí ya está. Cuadrado el primero, doble del primero por el segundo, pues tengo que dividir este... Entre 2, y eso es lo que va aquí. ¿Y aquí qué me falta? Pues un 4, ¿de acuerdo? Quiere decir esto que x cuadrado más 4x más 4 es x más 2 al cuadrado. Bien, para que no influya en mi, mi polinomio original, ese 4 que le sumo se lo resto. Y aquí tenemos nuestro 7, ¿de acuerdo? Bueno, cuando llegamos aquí, lo que ocurre es que esto es x más 2 al cuadrado, y esto que es 7 menos 4, que son 3. Ya tendría puesto mi polinomio de aquí abajo en una forma con el cuadrado. Tendríamos este 3, lo voy a quitar. Aquí vamos a poner 3 más x más 2 al cuadrado diferencial acuerdo? Así hemos completado cuadrado y ya andamos por una cosa muy parecida a la antes. Lo siguiente que tenemos que hacer es eh, nuestro cambio de variable. Nuestro cambio de variable va a ser x más 2 igual a u. Por lo tanto, en este caso va a ser x igual a u menos 2. ¿Eh? Cuidado con esto. Y si derivamos aquí, diferencial de x, porque la derivada de estos 1 es igual a diferencial de. Si hacemos este cambio aquí, tenemos nuestro 3 y tenemos aquí. Donde hay una x, tengo que poner u menos 2. Donde hay una diferencial de x, una diferencial de u. Y donde hay un x más 2, una o. 3 más u. Bien, pero esta es una integral que nosotros ya sabemos hacer. ¿eh? Nos ha salido antes. Esta la tenemos que dividir en dos. En una, que va a ser del tipo logaritmo neperiano, porque va a tener aquí... La derivada de lo de abajo, 3 más un cuadrado, menos, si queremos esta, lo podemos poner así, 1 partido 3 más un cuadrado. Todo esto diferencial de u. ¿vale? Seguimos por aquí, entonces. 3. Esta es del tipo alto tangente, o sea, del tipo logaritmo neperiano, donde únicamente me falta poner aquí arriba. Un 2 que no estaba. Y como pongo un 2 que no estaba, aquí lo tengo que poner también dividiendo ¿De Y ya tendríamos aquí el logaritmo neperiano de este de abajo. Menos este 2 que tengo aquí. Y este de aquí, ¿cómo es? Dejamos un huequecillo aquí. Aquí abajo tengo que sacar el factor común en 3, ya lo hemos hecho varias veces que multiplica a 1 partido, a 1 más, perdón, u dividido entre la raíz de 3 al cuadrado, diferenciado. Y aquí arriba qué tiene que estar? Aquí arriba tiene que estar la derivada de lo de dentro. Ya lo voy haciendo más rápido porque lo hemos hecho varias veces. Aquí tiene que estar 1 partido raíz de 3. Pero como este me lo saco de la manga, aquí tendría que dividir entre 1 partido raíz de 3, que es lo mismo que multiplicar aquí por raíz de 3. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que tengo esto, hemos llegado a que, aquí tengo lo siguiente, un medio del neperiano de 3 más u al cuadrado, más 2 raíz de 3 partido por 3, por el arco tangente ¿eh? de eh, esto que hay aquí, un partido raíz de 3, arco tangente de u partido raíz de 3. Bien, ahora tengo que deshacer el cambio de variable. Deshacemos. ¿eh? Hacemos el cambio. Donde hay una u, tengo que poner x más 2. Y esto sería 3 por un medio neteriano de quién? De 3 más x más 2 al cuadrado. ¿Vale? más 2 raíz de 3 partido por 3 por el arco tangente de x más 2 partido raíz de 3 ¿De acuerdo? todo ello más una constante bueno, yo creo que esto se puede dejar así si se quiere se puede hacer las multiplicaciones pero está así bastante limpio y queda bastante de acuerdo muy bien vamos a hacer ahora muy parecida a esta, pero donde aquí además tenemos un número. Nada, tenemos que hacer el mismo cambio de variable. Todo es igual. Por el número de abajo es el mismo. Se completa el cuadrado igual, que ya lo tenemos todo hecho. Y hacemos el cambio de variable. Bueno, vamos a poner primero el cuadrado completo: 3x más 2. Partido de la eh, 3 más x más 2 al cuadrado. Diferencial Esto es lo que tenemos. Ahora hacemos el cambio de variable donde hay una x, pongo u menos 2 y donde hay una x más 2, pongo 1 ¿vale? tenemos 3 por u menos 2 más 2 partido de 3 más u al cuadrado y donde hay una diferencial de x, tengo que poner el diferencial, lo que me ha salido en mi caso ¿vale? operamos un poquito tenemos 3u 3 por menos 2, que son menos 6, más 2, que son menos 4. Y aquí tenemos 3 más u al cuadrado. ¿no? Bueno, y ya estamos en un caso muy parecido al de abajo. Tenemos algo común y algo sin u. Tenemos que separarlo, una será un logaritmo neperiano y otra será un arco tangente. Por eso, esta sobre todo es mucho más sencilla de hacerla por el cambio variable y merece la pena... Aprender el cambio variable, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que hacemos esto es que lo tenemos que separar en dos. Por un lado tenemos esta que es 3u partido de 3 más u cuadrado, ¿de acuerdo? Y esta va a ser del tipo eh, logaritmo de Periano. Voy a dejar un poquito aquí porque esta va a salir enseguida. Menos, pongo aquí un 4. Hacemos aquí eh, un 1. Aquí 3. Más u al cuadrado diferencial. ¿Vale? Vamos a borrarla de abajo. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos que tendríamos que tener un 2u. Bueno, lo primero que hacemos es sacar esto de aquí. ¿Vale? despacio. Tendríamos u3 más u al cuadrado diferencial. Bueno, aquí arriba tendríamos que tener la derivada de lo de aquí abajo, que sería un 2u, ¿vale? Como pongo este 2 y me lo saco de la chistera, aquí tiene que salir dividiendo, ¿vale? Y aquí ya tendría el logaritmo dividido. Más 4. Vamos con esta 2. Aquí sale un 3, para que aquí abajo esto se me convierta en un 1 partido raíz de 3 al cuadrado, ¿vale? Y aquí arriba, ¿qué me falta? Un 1 partido raíz de 3, que me lo saco de la chistera. Y por lo tanto tendría que dividir aquí entre 1 partido raíz de 3 que es lo mismo que multiplicar aquí arriba por raíz de 1, ya lo hemos hecho antes ¿de acuerdo? y diferenciar de 1 ¿de acuerdo? bien, y por último, pues, podemos terminar tenemos 3 medios ¿vale? de, en el mediano de quién? de 3 más un cuadrado menos 4 raíz de 3 partido por 3 ¿por qué? el arco tangente ahora depende de u partido raíz de 3. ¿Sí? Y ahora deshacemos el cambio. Donde hay una u ponemos x más 2. 3 medios en el plano de 3 más... Esto es un valor azul. ¿eh? 3 más x más 2 al cuadrado. Si hago esto, obtengo este polinomio, podríamos ponerlo. Esto es lo mismo que x cuadrado más 4x más 7, es, no, no deja de ser lo mismo, ¿vale? podríamos ponerlo en forma de polinomio y nos quedaría mejor más 4 raíz de 3 partido por 3 arco tangente de x más 2 partido de 3, de raíz de 3 ¿vale? más, en este caso tengo que sumar mi constante k ¿eh? y si no nos hemos equivocado en ningún paso esta sería la respuesta. Bueno, hasta aquí ya sabemos resolver, siempre que me aparezca un caso de estos, sabemos resolver. El siguiente paso ahora es cómo obtener los números ¿eh? en, que van a acompañar aquí cuando nos salga un factor de estos. Lo veremos en un vídeo.